Eso me irá bien. Aquí hay un cargador de francotirador ampliado, nivel 2. Aquí hay munición ligera. Aquí hay ¿Ninio? un fusil Prowder. ¡Qué pelotazo! cuando coge las cosas y cuando se meten en puta casa Please. Calle para siempre. Que este no corre, tío. <Ses> Buah. Retargando. Vale. He derribado. Vamos a esta casa, campeones. ¿Quieres ya a la Mira el champi. Aquí hay una caja de enemigo. Bueno, y me ha disparado, ¿eh? Necesito munición de escopeta. O Será que me entera. No hay me ligeras, hombre. No hay, ¿no? Necesito munición de escopeta. Aquí hay munición de escopeta. Eso me da muy Necesito munición pesada. ¿no? Aquí hay un cerrojo para escopeta. Nivel hmm. 2. Necesito una mejora de arma, Necesito munición pesada. Venga, soy sí, bueno, ¿vale? Aquí Ahí hay una munición más. pesada. Me cojo esto. Gracias. Me ah. <risa> <risa> <risa> asco todo al hombre este. Es más lento que un copón, ¿eh? Pero bueno. Le ganas a este. borracha. de fiesta uno. y cuando vuelve le te echas una carrera contra este y le ganas. ganas. A ver, ah, viene bien esto. Aquí hay una ¿Me a cojo ya o a Aquí, aquí hay a ver, a Aquí hay una mejora de arma. Estrangulador. Bueno ahora que me doy ligeras y ya está. Aquí hay una, Aquí hay una mejora de arma. Estrangulador. Garfio. Menos mal que lo dejo quieto. We enemies, no Aquí hay munición ligera. Es mío, no lo toquéis no toquéis cabrones me están disparando te lo he dicho te lo he dicho no te lo he dicho tenemos problemas y están muy cerca por tira tello hemos fallado dónde está mi amo ronda dos amenaza sí. avistada fantástico ya estamos en el anillo como hoy está muy cansado Disparando ma querido Otra más ¡A Ahora otra Me Escudo, te escudo. tiro no, Un segundo Aquí hay un escudo de emergencia Nivel 2 y Está jenica. quemando el, el tío, ¿Por qué se quema. ¿Dónde uh, vienen? Fénixario, me estoy reparando. No tengo Fénix, vale, Bien. este Fénix para mí. Siempre hay que llevar un fénix, eh, chavales. Por lo que pueda pasar. Siempre Aquí hay una baliza de reconocimiento. Siempre uno, uno es el número perfecto. Recargando oh. escudos. Oh. Dos son demasiado y tres es una locura equipo encontré vale. la ubicación del siguiente anillo mirad el mapa vale nice nos vamos al epicentro o qué hacemos por aquí está hecho tío easy win easy life ya por otra Otra vez el mismo, es el mismo, eh. Peso. Peso. Es el mismo Jambo, eh. No, no, da igual, eh. A nosotros no, no, no, no nos condiciona. Vayamos por aquí. Aquí hay una mejora de arma. Aquí yo doy. Aquí hay aquí. Hay Estás... Escudos bajos. Recarga... Ligera Ya, vale. ya, yeah, yeah, bonito que va a per 180 Tiene que ser 240 vale, No hay nadie, no hay nadie, ya está, ya está Easy win, easy win, let's go Estamos menos 4, perfecto, perfecto Vale, hay que, hay que acabar con ciento y pico, ¿eh? 150, ¿eh? o oh, algo así, me tengo que matar a dos o tres más y ya está. Vale, mientras no nos coma nadie, tenemos el drop ahí, perfecto, perfecto. Aquí hay una mira francotirador. Uy, ¿Por qué habéis tirado todos? <risa> Cabrones hemos vendido, la, hemos vendido el sitio Este no sube el cabrón ¿eh? Te cuesta la vida Venga tío que te voy a dar tu primera victoria Esa es la primera victoria con Reven Antes se si la ganamos Me aquí no gano ninguna con este Ya que es muy tosco ya te digo. Y menos el cara Solo lo no usan rankes al pavo este también cuando no me dejan octane, uso Revenant. Pero a lo mejor no es mi favorito de todo. Vayamos aquí. A ver... Recibido. ¿A qué? ¿A qué? Ah, no, no, piraos. Yo me voy a quedar aquí. Ya cuando cierre nos vemos de vuelta, ¿vale? gente? Equipo, encontré la ubicación del siguiente anillo. Ah, Mirad vale. Pensé si es que estamos dentro. Si es que ya está. así que GG. Allí veo una torre de es que vamos. Ponme ya la victoria 4, colega. Aquí veo munición de francotirador. Venga va. ¿Es robotario? ¿Para mí? Vale. De carga. Sí Usando y mientras gracias. te dan en el lomo. Menos mal. Lo me voy a romper malo, eh, para que me coja, me coja este de carga. Así dice, no coja Así intención, ¿no? That guy was called armor, eh, microphone. People left. Nos ataca otro malditos sacos de huesos, recargando el packs. ¡Un pack de supervivencia! ¡Mola! ¡Te disparan, amigos! ¡Tey, take Take, take this shit. ...recargando los escudos. Touch it, Aquí hay un tótem. Recargando mis escudos. No ni puta idea. Ya se usan tótem. Ya estamos en el anillo. Creo que daré unas vueltas corriendo. Oh. Eso es un cráver, eh. ¿qué te has comido? Me estoy por asomar. Tontín. Esta me la guardo para el final. Que <ríe> asome, que asome. Déjalo. No pasa nada. Déjalo asomar. Se va a llevar otra. Asoma. No quiero asomar, eh. No quiero llevar otra. <ríe> si sí es malísimo, gordo. Eres malísimo, asómame cabrón. Que te meto otra. Hay <ríe> Ni de coña, es eh, que no vas a mal estar la partida ya. <ríe> Ni del palo, chaval. Blanco ¿De dónde? Ahí. Ahí casi, ahí casi. Los enemigos me están disparando. Estamos abriendo fuego contra el enemigo. Recargando. Asesinado. Recargando. Se se nada de mira, 20. Me estoy reparando. Tranque, tengo, la enemigo. ¡Tengo la zona, tengo la zona! ¿Dónde, dónde? ¿A ti también? ¿A ti también? Es el mismo, es él. Se ha movido. Este the same guy, este Gold Guy. Mm -hmm. Oh, oh, oh. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo se pone la cosa? Dime que tienes el. Se lo van a comer, eh. Se lo van a comer, eh. Vale. No lo vais a comer, eh. Uh, como puede estar aquí. Atentos, nos ataca otro pelotón. Escudos. ¡Vamos, vamos! vamos ¡Oh, ¡Otro pelotón! No pasa nada, no pasa nada. Si aún queda un huevo, ¿sabes? Se aún queda la hostia. <coughs> Me asoma, querido. No nos ha acabado aún, eh. No sé hasta las balas que tengo, tío. Estamos en el anillo. Ahora vendrán a por nosotros. De la escuela aquí hay una pila para escudo. No tengo baterías. No tengo, estoy diciendo. Es todo lo que tengo. Ok, for me then. <laughs> más tontos. Es oh, exquisito, solo quiero baterías. Aquí. O, o baja Recargando. Nice. Yo no bajo ni de coña. Con todos los campeones que hay. Más Más Nos ataca otro, Ahora, ahora la subo. No, no, no, no, no. Tirado este. Cargando los escudos. Vale, lo que voy a hacer es tirarme esto. Pushear y vuelve para abajo. El niño está a la vuelta de la esquina. y tenemos 30 segundos. El 4. Les estoy disparando. No pasa nada, eh. Vale, sí, no gracias. ¿Eh? se ha ido en compra. ¿Por qué? No se le ha ido. Uah. Mira el campero, eh. Como me está fichando, tío, todo el rato. I think it's only one, but I don't know. Come to me. Tenemos enemigos aquí enemigos Vamos allá. Voy aquí. de G. <motherfuckers>, G. <laughs> Let's go, cuarta victoria del puto directo, chaval. Ya, yeah, <risa> men. Sois los campeones de Apex. Páquenme, muy buen. Sí, puto chavales. Let's go. Oh, seis me he hecho, chaval. Seis. La primera victoria de Reverend. Bienvenido a la familia, hijo. Hijo mío, ya eres un hijo mío. Hola. Te bautizo como mi segundo. ¿Cómo Vamos a poner... Vamos a poner esa gato ¿En el momento? No Eh va, qué coño Uff, uh, victoria número 4, chaval Arre, digo, se nota la mejoría, eh Me cago en Dios Sube, sube, sube, vamos